Vamos a saludar a Cristian Arias, director de educación y de deportes, que además nos acompaña David Terraza, coordinador del programa de deporte adaptado. Chicos, cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, gracias por venir, un gusto tenerlos por acá y acercarles esta información a todos ustedes porque se viene una nueva edición de esta carrera que se llama Kilómetros de Inclusión. Bueno, el nombre ya nos dice todo, ¿no? Tiene que ver con el deporte adaptado, con la inclusión y con una carrera donde van a poder participar personas con distintas capacidades. Personas con discapacidad, personas sin discapacidad, la idea es que corran y que la desarrollen la, la carrera todos juntos uh -huh. que, que lo hagan en equipos de a dos Perfecto. así que ese es el desafío eh, recién hablábamos un poquito con Darío de, del verdadero concepto de inclusión que es uh -huh. distinto de lo que es integración uh -huh. y, y de que ¿cuál es la diferencia entre estos dos creo que quizás Darío sería el si que, lo que mejor explicar. Lo mira te cuento cómo nació el proyecto justamente Dale. un proyecto que nació en el 2018 que se llevó a cabo uh -huh. por primera vez en el 2019 uh -huh. como todas las uh -huh. actividades en el 2020 se vio postergado por pandemia, sí. pero el año pasado volvimos uh -huh. y este año lo volvemos a repetir. Perfecto. Que es lo que nos pasaba a nosotros desde el programa de Deporte Adaptado. Nos invitaban a participar a ciertas carreras, a distintos eventos uh -huh. y siempre veíamos que a las personas con discapacidad nos separaban para sacar la foto, o salíamos último, o salíamos primero. Entonces como que no había un concepto de inclusión plena, ¿sí? Ajá. Algunos autores eso lo denominan integración, uh -huh. entonces nosotros queremos apuntar a lo que es la integración, a inclusión, inclusión. ¿Sí? así que por eso recibió el nombre de kilómetros de inclusión y el objetivo de la carrera es que participen todos juntos, en uh -huh. realidad la modalidad es en pareja uh -huh. y salen juntos y llegan juntos, la pareja cómo se forma, una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, Perfecto. pueden ser familias, amigos. Para que lo pueda Perfecto. acompañar, en el caso de estar utilizando una silla de ruedas poder colaborarle para empujarlos juntos. Completar este trayecto, que ¿de cuánto es? ¿Es eh, ¿Cuántos kilómetros? Dos ¿Cómo kilómetros. es la distancia? Dos kilómetros, Dos perfecto. Kilómetros. Ahí en el Parque del Acceso este ¿verdad? En el Parque del Acceso Oeste. Buenísimo. Eh, Deberías cruzar para el otro lado, volver, que puedan participar todos, está incluido, por eso está contemplado que puedan transitar en silla de ruedas, perfecto. con muletas, con distintos... Perfecto. Con distintas... Puedan, puedan participar todos, que nadie se quede afuera. Chicos, tercera edición, ¿cómo han sido estas dos anteriores? ¿Notan que se va creciendo el interés de la gente, que se van sumando? ¿Cómo lo evaluarían? Y al principio fue una... Como nació de Darío y de Daniel, que son los dos profesores que coordinan el programa, nació como una, una idea que, que era propia de, del, del programa, de, de la municipalidad uh -huh. y del programa de discapacidad que tiene la municipalidad. En 2021 ya nos pasó que nos llamaban de, de otros municipios, Ajá. de asociaciones civiles, todos todos interesados en participar y este año vamos a lo mismo cada, cada vez sumamos un poco más de gente Qué lindo. y empieza a pasar que personas sin discapacidad que dicen yo quiero estar para apadrinar, acompañar a alguno, alguno de los chicos agafante, que, que claro. quiera Seguro. así ah, que eso, eso está bueno porque todos se empiezan a involucrar y la maratón es recreativa, tiene, tiene una finalidad que, que es que todos lleguemos juntos y que demostrar que todos, todos podemos llegar y podemos ser iguales así que creo que, que, que ahí está la el del tema, de la cuestión, y, y creo que ese es el objetivo. Eh, acá no, no hay un ganador, no hay categorías, sino uh -huh. que es llegar, salir y, y estar todos juntos. Tal cual, como, pasar un buen momento, un momento recreativo, con familias, con exacto, amigos Exacto, muchos, mucho. más mucho allá quizás de amigos. lo que es el deporte, sino bueno, verlo como un, como un bien social, ¿no? Exactamente, digo, lo que, lo que decía Darío, es, es verdad, en todas las maratones competitivas tradicionales, se hace una categoría de discapacidad y uh -huh. son dos kilómetros, salen antes y es juego para decir, bueno, incluimos. Claro. Y en realidad no, no, no, es el obje, no, no es lo que se está haciendo. No, se vive así, no es inclusión. Claro. Inclusión tiene que ver con esto. Eh, el chico con la persona con discapacidad puede correr un poco más lento, puede ir caminando, puede andar en silla de ruedas. Tenemos que nosotros estar a la, a la altura de ellos, no, uh -huh. no, que, no, no exigirles más o cambiar las reglas para que ellos. Eh, a ver, hay un, hay un concepto fundamental que es que. que eh, todo depende de la, de la reglas de juego, digo, la discapacidad depende de la regla de juego. ¿Seguro? Si vos tenés que jugar sentado con la misma regla de juego que una persona con discapacidad y no sé si le ganás, digo, uh -huh. si, si las reglas de juego son distintas, eh, eh, eh, va, va cambiando el, el tema. Uh -huh. Perfecto. ¿Personas de qué edades se acercan, por ejemplo? ¿Pueden ir niños? De, sí, ¿Para es, quién está pensado? Todas las edades. Perfecto. Todas las edades. Por ahí van... Madres que van con el bebé en el changuito, Ajá. abuelos que van con el andador, acompañado Bien. por los hijos, por los nietos, es bastante eh, diverso. Perfecto. Uh -huh. Están las inscripciones abiertas, ¿hasta cuándo tienen tiempo para anotarse? y ¿Cómo Mirá. pueden hacer también? Eh, los teléfonos son los de Darío y Daniel, que seguramente ya los, los vamos a dejar acá. Bien, En pantalla vamos a ir en compartiendo. El, compartiendo los teléfonos, pero las inscripciones están abiertas hasta, hasta el último día, en realidad nosotros Perfecto. no... No, no, cortamos las inclusiones porque hay gente que se va enterando a, uh -huh. a medida que pasa. No es una maratón, como te digo, publicitada, viste, veces claro. sale de los medios, claro. tiene que ver con el boca al boca, en boca. En boca, entonces uh -huh. ha crecido muchísimo y, y le queremos dar la oportunidad a todos de que estén. Excelente. Este fin de semana yo quiero saber desde dónde parten para las personas que se quieran acercar, quizás no a, a competir, ¿no? Dentro pero de sí a lo que es la, la maratón, pero sí a, a acompañar, como vos bien decís, Luqui, a estar con la familia, hacerse presentes este domingo allí. Desde las 10, ¿dónde se encuentran puntualmente? En el predio del lateral de acceso este, donde está Bien. la Virgen. Uh -huh. Y eh, transitamos por, la, la, por dentro del mismo carril y uh -huh. volvemos al mismo lugar. Cruzamos el acceso en uno de los puntos y volvemos al mismo lugar. Perfecto. O sea, vamos por, por el sendero. Perfecto. ¿Cómo los van a poder identificar? Yo veo que han traído una de las de las remeras ¿es, claro. es de esta edición. Bien, perfecto. A claro, cada uno claro, de, de los corredores, claro, todos los competidores, competidores, se les va a entregar a esta servir. camiseta. Muy bien, mira qué nombrito. bonita. No, sí. Perfecto, Soy ahí la están viendo. Así que donde vean muchas remeras violetas es porque ahí están <ríe> celebrando esta carrera de kilómetros de la inclusión. Ahí veíamos que dicen cupos limitados, o sea que se tienen que apurar para guardarse ese lugar Los cupos ¿no? son limitados, tiene que ver con que las remeras, obviamente que es claro, el gran premio, hay que son, número, son limitadas. Tal cual. Pero, pero sí, la, la idea es que todos participen. Eh, de hecho hay gente que el último día, como decía Lucas Se acerca, va, quiere acompañar Y está bueno hablar, por supuesto Ahí estamos viendo, mirá, imágenes de lo que han sido Las ediciones anteriores, esto es del año pasado ¿No? Esto es del año, año pasado ¿Y cómo se vivió la carrera? Quiero que nos cuenten un poquito Alguna anécdota, alguna perlita Un momento que, que haya dejado esta carrera Que ustedes recuerden y atesoren De alguna manera Bueno, como se ve ahí, era, era una marea casi, casi una marea de morado Sí, qué lindo. Eh, así que creo que todos los chicos estaban contentos con, con el plus que tenía de, de que en el 2020 todo estuvo parado y creo que, uh -huh. que discapacidad, porque gran cantidad de personas con discapacidad también eran grupo de riesgo, que estuvieron muy limitados <ríe> en, claro. en las actividades. Así que el año pasado fue una edición que, uh -huh. que era una locura porque todos estaban eufóricos. Mm. Este año veremos cómo, cómo sigue. Creo que vamos a superar las expectativas Vamos a tener un poco más de gente del año pasado, que, sí. que tenemos tres. ¿Todos se van con sí? su medalla o no? Ahí veamos. Todo, todos medallas. se van con medallas, todos se van con su remera. Buenísimo. Es recreativa y tiene, es participativa Claro. ¿Tiene algún costo de inscribirse? Ningún costo. Ninguno. Bárbaro. Está buenísimo Todo que si por ahí nos están viendo desde algún hogar, alguna seguro. escuela para chicos con discapacidad que puedan llevarlos, no. eh, como una salida, ¿no? Todos juntos, y bueno, apoyar, vamos a bien. ir a participar de Kilómetros de la Inclusión, está y De buenísimo. hecho, nos escriben de varias instituciones y se inscriben, nos pasan una lista de... 10, 15 parejas, bueno. todos por institución. Qué Espectacular, bueno. qué lindo. Y aparte, ya saben, es gratuita la inscripción, así que es un evento inclusivo con todas las letras, como dicen los chicos, para que nadie se quede afuera y todos puedan participar. Gracias por hacer gracias la por venir, actividad chicos, tan bonita, a chicos, y bueno, que sea con todos los éxitos. Muchas gracias, Muchas gracias, gracias chicos. Muy gracias.